Uy, la maté, boludo, por Dios. Maté a alguien. ¿Estás bien? ¡No! Listo, encima te deja la guita ahí. Sí, sí. ¿Es esto para mí? N.T. N.T. no. Está medio de grip, boludo. Marcus medio de grip, ¿no? Sí, está, está muy. Ah, creo que lo tengo que ir a. Uh, a ver, lo hacemos a. Para voy a voy a ver si hay para comprar ropa. Hola chicos. Estamos el igual episodio de la misión creo. ¿Cómo? Con la misión te mandan, creo, a comprar al, al Bronco. Uy, oh. Uy dije, No sí. creo que puedo ir igual. Igual que hago, le saco la remera y le pongo tatuajes. Sí, ponele un. Ah, INT, La concha, NT, no, no puedo. Es no. Claro, claro, claro. Sí, me Oh. un auto, boludo, boludo vos jugaste al... ¿Vos, jugaste? vos llegaste a jugar al... al GTA... 5. Eh... Al GTA que estaba parcheado... brasilero. Hay un montón de mods GTA que encima los pasaban a... boludo, eran de Play 2. <risa> eran bueno. todos de Play 2, boludo. Eh, gracias a ese mod pude ver cómo era el famoso tener sexo en el GTA. Sí, lo estaba rehabilitado Porque en. Porque lo... todos decían, pero yo nunca decía eso, Ay, en qué mierda de parte de ¿Está, Está GTA el chavo. La verdad. Chao, chao, chao, chao, chao, chao. El de Ben 10, ay, los más actores son tipo GTA Ben 10, ben 10, 10 puto ese, bludo. el de Batman El de no, eh, la concha bien de tu madre eh, eh, eh. Permiso ¿Esta escena es la que se pudre? No, esta es la que tengo que tirar, creo que le tengo que tirar fuego Ah, sí. Ah, tengo que ganar piños nada más sí. Ah, pero tengo unas armas Oh, pará, la concha, bien de tu madre Nah, boludo, NT, tengo la cana acá Uf, uf, uf. Basta, boludo, ese capítulo que Mau se quiere suicidar y nadie lo pisa <risa> Ahí está Arre Ahí está. ¿Te a matar. ¿Te mato? Chupame la raider vale, Raider, gordo, pelotudo Está jugando piro papel, tijera. Uf. Es verdad, en el canal jugado ya un par de veces al... Uh, maté a alguien, maté a alguien. ¿Pero no mataste uno tuyo? No, no, no, no. Ah, estoy ruin cualquiera. Man, ah, este es una noticia. Sí, sí, sí. NT. Ve a la caja al traficante. El... ¿Cómo se llama? <ríe> ¿Qué? Está, Está re... No, no, Nacho, no, te re pegó, eh. Uh. ¿Qué querés? ¿Qué? Uy ¿A mí me está disparando o a otro? Sí, sí, sí, sí, sí ¿Qué pasó? Listo, pincho, estaba listo, pincho <risa> mal Pincho mal <risa> <risa> No cagé, tío Dale, Ryder, <risa> muy sí, sí, orto, boludo <risa> Habíamos jugado a <de> dos en una <risa> vez no juego Sí, sí estaba sacerdote. buenísimo Era el sacerdote el sacerdote, sí, comiéndose un era. negro ¿Está el tarado este? Ah, sí Sego me, me dio mucha risa? Siempre le decían garito de crack ¿Garito de crack? Sí, sí, sí. El garito de crack, Voy el garito de crack La lengua sí, el, Si el, somos una banda, garito de crack garito de crack ¿Qué? Se daba cuenta oh, no, Ahí era que le están peteando de atrás oh, Es verdad, boludo, nunca me he dado cuenta eh, esto es muy... Puta madre, boludo de la película que son todos drogaditos, que fue Juan McGregor. Eh... Los recaídos. Sale The Hofspring, Spring, es la banda, boludo? The Hofspring. Spring. La película que son todos re drogones. Eh, spotting. Esa, boludo de Hofspring. ¿Sabes que ni la vi? ¿no la viste nunca? No. Puta madre. Pará, tengo problemas con la policía. ¡Uy! para boludo. No, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Que se muera, raro un auto y Acá hay un cosa de policía. hay un garito de crack. Hay un garito de crack. Ahí está, ah, oh, un stretch. Ah, para, pará, creo que ahí se va. No, uff. Hay un helicóptero. No, no quedaba nada. Te monté a malazo. Si sí, papu, malazo como casi se cae, boludo, la entrega de los premios. <risa> no lo no vi eso. I know I'm too good these days. ¿Qué? ¿Son, son iguales. Boludo, no se me va más la estrella, eh. Tipo.. Bueno, no pasé por arriba. Si ¿Sí, no, me he quemado. No, uy. <risa> <risa> Robando la <risa> fe. Obvio, no, no, no puedo, no puedo, no, no puedo ser, voy a tomar Agarra, algo. Eh. No, agarrate un auto y andate la concha esa de... Voy a un bar ah, y tomo ah. algo, creo que me da vida. Nada más entró este bar, boludo. ¿Qué boludo. Uh, uh, uh. ¿Cómo le pido.? Hola. No atienden. No, no, no hay chance. ¿Y qué? ¡No! Buenísimo, buenísimo la música que estaban poniendo no, ¿Dónde la escuché no, no, no. Ahí está, ahí no tengo más pero a la sí, policía bueno. Una canción son sí, Y puede ser Igual, boludo, yo no sé cómo habrán hecho Pero la cantidad de plata que tenías que ponerle, boludo, a cada banda Y sí, era eran los 90 eran en los 2000, 2004 no sé, Era la época, era la época de la música época. Concha Oh man, they gonna be mad at us. Conchita, Conchita. Eh, ñe, ñe, <risa> ñe. ¿Dónde hay un auto? La <risa> puta madre. No, oh, boludo. No puedo agarrar un auto. Estaba policía, boludo. ¿Estaba con el poli adentro? <risa> sí, boludo. Hay Uy, dos. Es <risa> <recogido, risa> que era vacío, boludo. acá la concha de tu hermana, boludo. No, no, no, no. hay una. <risa> <risa> el viene re caliente y corriendo. Este, este, este. Viene acá viejo. Ah. Te he que te mite una piña con eso, boludo. <risa> es malo, boludo. Esta música, vamos, no, Vale, ya. Muy, muy los pericos, boludo. Ay, no, Dios. De la canción del canario. ¿Tiene freno de mano esto? No sé, pero ese, ese volantazo que metiste me hizo acordar al videoclip de Flamingo Star, En Flamingo Star en eso. Flamingo. Ah, sí, tiene un auto rosa. Sí, un auto de la nada. Un montón. No, boludo, no, yo no entiendo. ¿Viste el video de Pedrito? Tipo, hace mucho que no sube videos. Sí. Y subió uno, sí. y subió, tipo, subió un video como él hablando de, oh, no sé, rey de la vida. Le es re de chiqueable. la vida, de la vida en, en diferentes lugares, en diferentes lugares, tipo uno en la plaza, al lado de una pileta, después uno en el baño. Sí, pero todo serio, tipo, ay, yo soy Pedrito. Y desapareció la venia. No sé dónde está, se lo encuentran en el... Ahora hace música. Sí, sí. Se llama Gary Gail... eh... yeah. oh, Por Dios, kids. <risa> <risa> Cosmic. Cosmic un, Pues es una joda de los tres que había Cósmic. Sí, Kid. sí, sí. Sí, literal, es el cómic. Oh, la gran puta oh, Esta de puta la que veo esto. La misión del tren, boludo. ¿Cómo fluctuaba con esa misión con la de...? Ah, ¿puedo dispararles o okay. qué? Puedo bajarte y meterle un bachotazo Oh, es difícil disparar, boludo. Ah, no, no hay chance, no lo mato. Llego a hacer eso y muero lo boludo. ¿eh? Sí. Si, una verga boludo. ¿Para su caso? Si, si, si. ¡No! Me van a matar, no, no, no, no, me van a matar. No, no, no, Ay, qué pelotudo, por Dios. Y ahora se muere, muere todo, boludo, muere todo. <risa> <Lo> <risa> Hola la mierda. Rayo a ver intentamos boludo. Pegado. No, no, no. ¿Dónde? ¡Oh, no! no ¡Ah! ¡Boom! ¡Boom! Siempre el tipo de persona escucha un tipo de música específica, ¿viste? Sí, sí, es excelente. Hasta en eso. Es muy Michael Jordan este. <risa> oh, Es muy okay, Michael Jackson. Va, va. Muy Michael Jackson. Cuidado. Es Michael Jackson. En, en este momento es, es Michael <risa> Mayer ¿Y por dónde vas, boludo? Creo que estoy... ¿A la S? Ahí va. Mira la luna. A ver. Si le disparas a la luna se hace más grande, sos un down, boludo. ¿En serio? Más ¿Qué estoy haciendo? No sé, pero sé que llego. Oh. Ay, okay. ah, qué boludo, estoy Tengo que ir a la S boludo. Soy down. Ojo. Oh. <risa> me parece que se está escuchando como el orte el audio. ¿Sí? <risa> y creo que sí, porque está la música al palo, estamos gritando. A ver, ¿estamos re locos? ¿O no? Mm. ¿Querés chequearlo? No, me chupo bueno. No echas ese cabrón, así se escuchó, boludo. Mandale, mandale. La mataron a la vieja y le pegaron un tiro, boludo eso es raro igual, porque como que la vieja la... la vieja tengo entendido que la... Tengo entendido, la, Que la matan. <ríe> contaron... ¿Y? ¿Dónde voy? ¿A dónde estás, boludo? Qué paja esa parte de <ríe> <ríe> <digo, ¿todos> mi... <ríe> oh, que ah, se con... tanta luz, tanta luz, aparte... Que buenos gráficos que tiene, boludo, ni un pedo se ve así en la, en la PC, boludo. <risa> no, en la PC se ve re feo, boludo. ¿Qué hiciste, Nacho? Ya, no, no sé, ¿Por qué? No, no sé, ¿Por qué te eso, no Nacho? Sé, Nada que verde. Nacho, en la vida real hizo como que tiró una tira de Daria como Spider-Man. Hizo la... Uf. Este tacho ese taxi cualquiera. Oh. Uh, va, va va. va. Eh, mi, mi, mi, mi, mi. Oh. ¡Buenísimo! No, oh. Uh! Oh... Uy, qué kilo <ríe> oh. oh, salió volando esa chapa. Sí, sí, un asador. <ríe> asado. Un asador volando. Bro. No, salí, salí, salí se muere. Creo que ya está. No, no, tenés, no tenés armas me parece, con R2 si sí que estás tocando Ah la mierda, te lo re esa boludo ¿Cómo se mata acá? R1 y círculo ¡NO! No, Nacho, no, no, no Te dije que no ¿En qué? que me equivoqué en esto No, no puede ser boludo A ver lo voy a hacer, de. voy a bajar del auto y los voy a matar No puede ser boludo ¿Cuánto vamos de tiempo? 15 días de Un montón. Eh, de goloso me pasó lo de recién, boludo, innecesariamente. ¿Eh? No, ¿Cómo me está costando ponerle? El... <risa> estoy muy pelotudo. <risa> 14 minutos. Bien, chao, váyanse a la mierda. Buen <risa> capítulo chicos.